Un sabio dijo, no tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Hola, soy Ricardo Niño. En temas del amor, a veces no somos los mejores consejeros, pero hey, hoy quiero ayudarte a abrir los ojos si me lo permites, claro. A veces cuando estamos perdiendo a alguien nos negamos rotundamente a aceptarlo. Creemos que lo hemos hecho mal todo este tiempo, nos sentimos tan culpables que incluso solemos generar lástima, y eso, eso no te lo puedes permitir. Sí, debes dejar a alguien hazlo, especialmente si esa persona no se sienta afortunada de tenerte, ¿sabes por qué? Porque eres alguien valioso o valiosa, eres la persona que cualquiera desearía tener a su lado. Es alguien con quien vale la pena enfrentarse a todo y a todos. No puedes permitir que una mala experiencia, que una persona sin sentimientos te dañe. No, no lo hagas. Mereces más que eso. Es rudo, pero no tengas miedo de perder a alguien que nunca has tenido. Esto es muy común en las parejas. A veces, cuando estamos tan ilusionados, no nos damos cuenta que el amor solo proviene de una parte y no de ambas. Como debería ser. Pero hey, no temas, ¿qué perdiste? ¿El amor? ¿De quién? ¿De alguien que no te valoró? ¿De verdad piensas eso? No tengas miedo de perder a esa persona. Alguien que no te escucha. Alguien que te hace sentir incompleto, vacío en realidad. Si se quiere ir que lo haga No le está aportando nada bueno a tu vida Y lo sabes Lo sabes No naciste para mendigar amor No naciste para que te quieran solo a medias, no Algo como esto tal vez no lo hayas experimentado en una relación Pero tal vez sí con amigos o incluso con algunos familiares Que es más duro aún Sentir que no somos queridos por alguien que valoramos tanto Duele y mucho esto nos genera un desequilibrio emocional muy grande y aunque no lo queramos aceptar él está ahí y se hace cada vez más y más grande y con cada mala experiencia que vivimos todos podemos vivir una experiencia así una cosa es estar solo y otra es sentirse solo y esa sensación no es nada agradable nos deprimimos y llegamos a creer que el mundo está en nuestra contra las personas necesitan sentirse queridos, considerados, valorados por esas personas que son tan importantes para ellas. Pero si en lugar de eso solo recibimos rechazo, nuestro ánimo cae y a veces es muy difícil levantarlo. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué puedo obtener de una persona que no se siente afortunada de tenerme? ¿Sabes la respuesta? Exacto. Nada si obtendrás algo, dolor, mucho dolor, y es que el ser humano necesita al menos recibir una pequeña muestra de cariño para sentirse bien, incluso un buenos días de la persona indicada es suficiente, o tal vez algo más sencillo como una pequeña sonrisa o un gracias, el ser humano disfruta dar amor y espera recibir el mismo gesto, pero esto no siempre es así, Ok, puede que estés rodeado de muchas personas y todos al parecer te escuchan, pero sientes que no es suficiente. En el amor, si tú das, yo doy. Pero si esta regla no se cumple, nuestra mente comenzará a imaginar muchas cosas. Una de ellas, el desinterés. Y aunque no lo quieras, comenzarás a ver todo lo negativo de la otra persona. Sientes que no te ve. Piensas que estás ahí para nada y lamentablemente eso no lo sabrás hasta que decidas darte el amor que mereces y aprender que no debes esperar por el amor de alguien más para sentirte completo cuando alguien a quien queremos tanto se va de nuestra vida llega la soledad por más que salgamos con amigos por más que intentemos distraernos en el fondo llegará porque así se expresa tu corazón te hará notar que está triste y que debes hacer algo para solucionar ese problema, y sabes qué, si sí puedes, y aunque suene un poco descabellado, elige la soledad, y no permitas que ella te elija a ti, ¿me entiendes? Si eliges la soledad podrás utilizarla a tu favor, para dedicarte solo a ti, dedicarte a cumplir tus planes, esos proyectos que habías dejado en el pasado porque alguien te dijo que te concentraras en otras cosas. ¿Puedes retomar el tiempo? Claro que sí, siempre y cuando así lo quieras. Elegir las soledades de valientes. Es una elección cargada de muchos riesgos, pero no te preocupes, saldrás ileso de ellos. ¿Sabes por qué? Porque así tendrás un poco más de control. Sí, lo sé, no tenemos el control de nada en esta vida, pero sin duda te sentirás más seguro. Si dejas que la soledad te invada, prepárate para los peores momentos y no exagero, estarás envuelto en una burbuja llena de sufrimiento, de la cual será casi imposible salir. Debes de reaccionar. Si notas que la soledad está abriendo camino porque quiere y no porque así tú lo decides, reacciona. Hazlo. ¿Qué esperas? Luego será muy tarde. Piensa así. Es mejor estar solo y sentirte bien contigo mismo que estar con alguien que te hace sentir solo. ¿No lo crees? A veces, solo nos conformamos con un amor que creemos merecer. Y tal vez esto se te haga familiar. No digo que este tal vez sea tu caso, pero sí de alguien conocido. Estoy con él o ella porque me da miedo la soledad. Tiene algunos defectos, pero ¿qué más da? Si eres de esas personas... Es momento de abrir los ojos. No te das cuenta, pero poco a poco aceptas esta escasa muestra de amor que recibes y, y todo. ¿Por qué? Porque según tú no hay nadie más. Porque te da miedo a la soledad. Vamos, ya hablamos de eso. Si tienes a alguien a tu lado, no mereces sentirte solo. No mereces a alguien que no se sienta afortunado de tenerte. Entiéndelo de una vez. Mereces más. Mereces felicidad, mereces amor, y eso, amigo o amiga, mía, mío, puedes obtenerlo ya sea que tengas o no a alguien a tu lado. Si decides quererte tanto como quisieras que te quieran, nadie podrá hacerte daño. No temas perder, piensa mejor, ¿qué estoy perdiendo?, ¿sufrimiento?, ¿desprecio?, ¿un amor a medias? ¿Alguien que no me permite ser yo? Si eso es lo que estás perdiendo, entonces siéntete dichoso. De que hoy por fin... Eso está saliendo de tu vida. De que hoy por fin esas ataduras ya no están. Recuerda que... La vida es corta para andar sufriendo por alguien que no te valora. Así que adelante. Tranquilo, tranquila. Ya sabes que vas por buen camino, entonces... ¿Qué otra respuesta estás buscando? Aprende a quererte, quiérete. Mereces mucho, mereces más. No menos que eso. Que Dios te bendiga.